Las declaraciones fueron ofrecidas por el relacionista público del Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así es, el pasado fin de semana, específicamente el domingo, fue ingresado en el centro hospital San Vicente de Paul una persona, hasta el momento él eh, cambia su identidad, él dice que se llama Aneuri, en otra ocasión es Aneuri García... Aneudi, Almonte, bueno, nos ha manifestado que se llama Aneudi García. Dice que es procedente desde el municipio de Las Guaranas. Según narra él, ¿verdad?, porque está politraumatizado, recibió diversas laceraciones en su cuerpo. Dice que él se desplazaba a bordo de una motocicleta y él mismo se deslizó, sufriendo golpes en distintas partes del cuerpo y específicamente eh, golpes contusos en la cabeza que lo mantienen ahora mismo en, en un estado de, eh, o sea, sus sus opiniones no son atinadas y hacemos un llamado a Neudi García, según él eh, es su identidad y se encuentra ingresado en el área de H o hombre como se le conoce específicamente en el área en, el, en la habitación número 3. Así que hacemos un llamado a los parientes de esta persona que se identifica él como Aneudi García o Aneuri García para que pasen por el hospital porque desde el pasado domingo eh, está ingresado en el centro. Se espera que los familiares logren acudir al llamado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.